Pasamos entonces a otra instrucción sumamente importante de la manipulación de datos de una base, que es la eliminación de registros. De vuelta, siempre puede pasar que un dato que haya sido introducido, incluso modificado a lo largo de la vida de la aplicación, en algún momento deje de tener sentido. ¿sí? Eh, por ejemplo, un, tal vez un socio de un club que simplemente un día cancela su membresía. Ya toda la información que se había guardado de él, Pierde, pierde sentido. Entonces, ¿para qué guardarla en la, en la base de datos ocupándonos espacio? Simplemente la vamos a eliminar. La sintaxis de la eliminación está conformada por, primero, la palabra clave DELETE, que es como la instrucción. Después vuelve a aparecer el FROM que hemos visto en el SELECT. Acá decimos el nombre de la tabla, o sea, de qué tabla queremos eliminar registros, y como siempre, si bien está entre corchetes, es decir, es opcional, la condición del WHERE vale lo mismo que te decía para el UPDATE. Si no escribís una condición WHERE, lo que vas a hacer es eliminar por completo todos y cada uno de los registros de la tabla. Algo que, de vuelta, existen escenarios en los que puede ser que lo quieras hacer, pero lo más probable es que eso no suceda. Así que, mucho cuidado con el DELETE. EJEMPLOS. El primer ejemplo que podés ver, estamos eliminando, como siempre, películas. ¿Qué películas queremos eliminar? Bueno, todas aquellas cuya fecha de estreno sea anterior al primero de enero de 1990. Bueno, habrá que ver por qué llegamos a querer hacer eso, pero esta es la instrucción que lo logrará. El segundo ejemplo es el que te comentaba de un delete que no tiene WEAR, no tiene es decir, vamos a eliminar por completo todas las películas. Esto, de vuelta. Hay que ver en qué caso lo querríamos realmente hacer, pero bueno, si quisieras, esa es la sintaxis que tendrías que usar. Te voy a mostrar el primer ejercicio. Vamos a leerlo primero. Dice, eliminar todas las películas que tengan a lo sumo un premio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que películas que no tengan ningún premio o que tengan un premio tienen que ser eliminadas. Y películas que tengan dos o más no tienen que ser eliminadas. Para este ejercicio te propongo que empecemos tratando de identificar cuáles son las películas que deberían ser eliminadas. Acá lo que tenemos es un select de todas las películas que están en la, en la base de datos. Lo que estamos viendo es que el campo sobre el que vamos a tener que hacer la condición es el campo Premios. Entonces veamos, esta primera película, por ejemplo, dice que tiene dos premios. Con lo cual, siguiendo con lo que decíamos hace un ratito, esta película no debería ser eliminada. Lo mismo pasa con Titanic, etc. Llegamos a la pega número 7, Transformers, El Dado Oscuro de la Luna. Esta recibió un premio, con lo cual no queremos que esté más lo mismo sucede con Harry Potter y la Piedra Filosofal, etc. Toy Story también, porque tiene cero. Entonces, empecemos por intentar lograr obtener solamente las películas que van a ser eliminadas. Bien, acá podemos ver entonces que estas películas tienen que desaparecer por completo. Entonces voy a abrir otra ventana para que se vea voy a copiar esta query y lo que voy a cambiar es voy a hacer un delete ¿Mm? muy bien, veamos acá dice entonces que el delete afectó a cuatro películas Que efectivamente deberían ser estas, entonces Sí, vamos a probarlo de dos formas distintas. Si volvemos a correr esta, esta query select, debería dar un resultado vacío. Porque justamente las que coincidían han sido eliminadas. Efectivamente, el resultado es vacío. Veamos entonces ahora cómo quedó la tabla películas. Y bueno, como podemos ver, la tabla películas no tiene ninguna que no tenga como mínimo dos premios. Bueno. Supongo que a esta altura el ejercicio 2 y el 3 ya o sea, no tienen mayores complejidades, deberías poder resolverlos sin problemas. Igualmente, como siempre, podés enviarme un correo si tenés dudas o verlo en la clase de consulta.